En el video anterior de Juegos de Mesa y neurodesarrollo conocimos qué son las funciones ejecutivas y su importancia en el neurodesarrollo. Ahora hablaremos de manera más específica de algunos juegos de mesa y las funciones ejecutivas que fortalecen a través de ellos. No sin antes, agradecer a todos los especialistas en el neurodesarrollo infantil que contribuyeron a la evaluación de estos juegos de mesa al doctor Carlos Alberto Gallegos Ortiz, docente investigador en temas de neurociencias, sí. la doctora Aline Vargas Porte, fundadora del Instituto Superior de Educación, la licenciada Daniela Segara, el doctor Miguel Carlis, pediatra de desarrollo, y su servidor y expositor, Fernando Loera, psicólogo sí. neuroeducativo. Ahora hablaremos de algunos juegos de mesa que pueden ayudar a tu hijo a desarrollar y fortalecer sus funciones sí. ejecutivas. Iremos de los juegos que obtuvieron menos puntos en la evaluación sobre su trabajo en, las funciones, en estas funciones ejecutivas a los que más puntos obtuvieron. Sin embargo, con el simple hecho de estar en esta lista, significa que son una excelente manera de impulsar la inteligencia de tus hijos. En la terapia neuropsicológica, se analizan distintas funciones ejecutivas que el niño necesita reforzar. En muchos casos, se, esto se logra a través de los juegos de mesa como un excelente recurso. El número y las funciones ejecutivas que se trabajan o que se ejercitan dependerá de cada juego de mesa. Hay juegos de mesa que son mucho más complejos y otros que son más enfocados en ciertas funciones. A continuación les, a continuación les platicaré cuáles son las funciones ejecutivas y seguido a, este, a esto expondré qué juegos de mesa las ejercitan. Primera, la autorregulación, también llamada autocontrol, que es pensar antes de actuar. Memoria de trabajo, que es nuestra capacidad de utilizar nuestras experiencias y aprendizajes memorizados para solucionar problemas y retos que se nos presenten. La fluidez verbal, que es la capacidad de guardar palabras y recordarlas en el momento que las necesitemos para compartir mejor nuestras ideas. Atención, enfocar esta atención en objetos, en objetivos que requieran un, un esfuerzo. Planificación, que es nuestra capacidad de planificar nuestras actividades y secuencias. Manejo del tiempo. Nuestra capacidad de calcular y administrar nuestro tiempo. Iniciativa. Nuestra capacidad de emprender e iniciar una tarea o actividad de manera toda Fluidez cognitiva. Nuestra capacidad de encontrar muchísimas soluciones para un mismo problema. Toma de decisiones. La capacidad de evaluar y seleccionar la mejor decisión para lograr lo que queremos. Abstracción y razonamiento. que Es la capacidad de crear Ideas, imaginar sucesos, hacer nuestro proyecto de vida, planificar a futuro. Ahora comenzando con los juegos. El primero, no por nada, a pesar de ser un gran fan del ego, este tuvo una baja evaluación. Y ahorita les voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, el ego en sí no trabaja mucho las funciones ejecutivas. Sin embargo, esta mención especial y honorífica que, que le pongo es que ella re representa uno de los mejores recursos pedagógicos que en manos de un maestro, pedagogo o psicólogo se convierte en un recurso didáctico que puede trabajar todas las funciones ejecutivas. Incluso existe una división de Lego llamada Lego Education, donde se capacita a docentes con diversos programas educativos como un modelo STEAM, que se refiere a las siglas en inglés, ciencia tecnología ingeniería arte y matemáticas este modelo educativo puede ser aplicado con niños y niñas desde los 2 hasta los 15 años pero el aplicador debe ser un profesionista en el campo educativo capacitado por Leo Ahora existen dos maneras de comprar de jugar Leo convencional que compramos en cualquier tienda o juguetería este tiene distintos beneficios dependiendo de la manera en la que juguemos primero, el Lego temático cuenta con un instructivo que nos guía para, armar, para armarlo y una vez que esté armado podemos echar a volar nuestra imaginación. De esta manera se trabaja la percepción visual, la capacidad de seguir instrucciones y la atención y autorregulación al ser algo que requiere un gran esfuerzo mental por mucho tiempo, parecido al de un rompecabezas, pero con un instructivo. La segunda manera es el Lego clásico, donde compras las piezas sin instructivo, y las armas se utilizan echando a volar tu imaginación. También fortalece las, las habilidades matemáticas, ya que mientras uno juega, debe estar haciendo cientos de cálculos matemáticos para ver cuántas piezas se necesitan para nuestra construcción. También te recomendamos que jueguen con, en familia y con amigos. De esta manera se fortalecen las habilidades comunicativas y los vínculos familiares, duplicando los beneficios. El segundo, juego, el segundo juego que vamos a recomendar es el Rumi O. Este juego de mesa, de estrategia, donde debes de armar secuencias de números del 1 al 3, comparte algunas similitudes con el dominó, en el sentido de que el objetivo es que el jugador se quede sin fichas en su mano. Este juego se puede jugar a partir de los 6 años, en cuanto el niño reconozca los números y su valor. Y bueno, el Twister. A pesar de que no es un juego de mesa como tal, el Twister merece una, men una mención especial debido a que nos permite hacer ejercicio desde el hogar y aumentar nuestra resistencia física, flexibilidad, fortalecer músculos y trabajar dos sentidos de suma importancia. El vestibular, responsable de, de nuestro equilibrio, y el proprioceptivo, que nos brinda información de nuestra posición espacial de, de nuestro cuerpo. Los rompecabezas. Se puede, estos los rompecabezas se pueden mejorar a partir del año y medio, hasta cualquier edad. Y es recomendado comenzar por un rompecabezas de pocas piezas y progresivamente ir subiendo el nivel de dificultad conforme a la edad y experiencia del niño. Los rompecabezas son una excelente manera de fortalecer las funciones ejecutivas, en especial las de la atención y la memoria, pero tienen muchos más beneficios como mejorar la percepción visual y sobre todo tu paciencia, ya que algunos son muy difíciles de armar y te pueden llevar algunas semanas. No por nada se llaman rompecabezas. Si el rompecabezas que te representó un gran reto, puedes pegarlo con un pegamento especial que permitirá utilizarlo como un cuadro que adorne tu sala o la sala de tu casa. El Pictionary pone a prueba nuestras habilidades artísticas, a tener que representar personas, animales, dibujos, objetos, acciones, por medio de estos dibujos y en un tiempo limitado. Existen dos versiones, el Pictionary Junior, que es para niños de 6 años o más, y la versión clásica, recomendada para mayores de 8 años, que se recomienda jugar de 4 o más jugadores, en equipos de 2, pero entre más jugadores, más divertido. Caras y gestos. Este es un juego para mayores de 8 años, para 4 o más jugadores que serán divididos en equipos de al menos 2 jugadores. Cada turno se repartirán cuatro tarjetas de manera aleatoria, donde esté escrito el nombre de un objeto, un animal, una acción o un personaje. Un miembro del equipo deberá comunicarle al otro el contenido de la tarjeta utilizando solamente caras y gestos. De esta manera se trabaja varias áreas de la comunicación, como el lenguaje no verbal y el juego simbólico, que es la capacidad de representar objetos con otros. En este caso, utilizamos nuestro cuerpo y expresiones faciales que representarán el contenido de la tarjeta. Además, para niños y personas que entran dentro de, del espectro autista, pueden llegar a presentar muchísima dificultad para jugar caras y gestos debido a los problemas en la comunicación. Pero eh, en la terapia se puede trabajar siempre y cuando vayamos a su ritmo. Esto nos ayuda a mejorar sus habilidades comunicativas por medio del lenguaje no verbal. El Jenga es un juego que consta de una torre de bloque donde los jugadores seleccionan y retiran un bloque de torre a la vez y el jugador que tiene la torre pierde. El Jenga trabaja la abstracción y razonamiento y, y al seleccionar el bloque que no afecte el equilibrio de la torre y la motricidad fina en especial porque al retirar un bloque requiere una gran precisión y suavidad y de, o incluso velocidad en el movimiento. El Destrezas. Este juego se puede jugar a partir de los cuatro años y es uno de los mejores juegos que preparará a tu hijo para comenzar con su proceso de electroesquitológico, ya que fortalece su percepción visual, que es la capacidad de reconocer figuras geométricas y distintas formas. Esta habilidad es necesaria antes de haberse sido consolidada, antes de, de empezar a aprender a leer y escribir. También trabaja muchísimas funciones ejecutivas, como la autorregulación o autocontrol ya que el terminarlo supondrá un gran autocontrol que, para centrar tu atención en el tablero y no estresarte con el reloj. Headbands. Este clásico juego de mesa existe en distintas versiones y temáticas adecuadas a diferentes edades. Algunos, como su versión Junior o de pop Patrol, se pueden jugar a partir de los 5 años de edad y otras versiones más complejas, como el clásico, de, o el clásico o el de Harry Potter, se pueden jugar a partir de los 8 años. Como siempre, te recomendamos asegurarte que la edad sea la correcta para tu hijo antes de comprarlo. Y se puede jugar entre 4 y 10 jugadores divididos en equipos. El jugador que tenga pegada la tarjeta deberá adivinar el contenido de la tarjeta en menos de un minuto haciendo preguntas a los otros jugadores de su equipo, en las que solo los jugadores pueden responder sí o no. Muchos maestros cambian las tarjetas por personajes que estén viendo en su material historia o también otros contenidos. Entonces, esto lo hace un juego perfecto, un recurso perfecto que un maestro puede utilizar en el aula y que hará de sus clases muy divertidas. Adicionalmente a las funciones ejecutivas mencionadas aquí, el Headmaster trabaja el pensamiento inferencial e imaginativo, ya que debemos inferir la tarjeta en base a la información que vamos obteniendo de nuestras preguntas y aprender a hacer las preguntas necesarias. El Adivina Quién es un juego muy parecido al Gentiles, pero solamente es de dos jugadores. Los dos jugadores toman turnos y deberán eh, eh, adivinar el personaje que esconde su contrincante mientras hacen preguntas cuya respuesta puede ser solo sí o no. Y estas deberán ser respondidas de manera honesta por el contrincante. El Monopoly también llamado turista en México. Es una excelente manera para introducir a nuestros hijos en el mundo de las finanzas, como el manejo del dinero, renta, venta, hipoteca, préstamo y cualquier otro concepto de finanzas. Adicionalmente, les enseñan muchos conceptos matemáticos, como operaciones al contra el dinero y estadísticas y probabilidad al tirar los datos. El Monopoly cuenta con dos clasificaciones por edad. El Monopoly Junior, que se puede jugar a partir de los cinco años de edad, y el Monopoly Clásico que se puede jugar a partir de los 8 años. El Junior tiene billetes de, de menor denominación, solamente tiene billetes del 1 al 5, y el precio de las propiedades es mucho menor para ser más manejable con los niños chiquitos. El Monopoly clásico cuenta con billetes de denominación más alta, y adicionalmente cuenta con cientos de versiones de distintas caricaturas, programas, videojuegos y muchísimos otros temas, ¿no? Que esto, a fin de cuentas, puede ser un excelente motivador para que tu hijo se anime a jugar. El clásico juego de cartas, uno que consiste en ir bajando las cartas al mazo dependiendo del color y número. El jugador que se quede sin cartas en la mano o será el ganador. El uno trabaja el pensamiento asociativo de manera muy concreta. También trabaja la planificación y estrategia al tener que elegir el orden en el que vas bajando las tarjetas y seleccionar estratégicamente las que elegirás a, a, al final para bajar. De lo contrario, puedes llegar a perder. Fortalece el 1. Fortalece tu capacidad de concentración, ya que debes de estar al pendiente de tus cartas, las del mazo y las de los otros jugadores. Incluso los jugadores más experimentados son capaces de contar las cartas. El memorama los clásicos memoramas que tienen cualquier temática que te puedas imaginar. Se puede jugar a partir de los tres años de edad y representa una de las mejores maneras para fortalecer la atención mem y memoria de tus hijos. Las reglas son muy sencillas. Cada jugador tendrá un turno en el que podrá levantar dos tarjetas. Si estas tarjetas son pares, son pares el jugador se las llevará. Al final, el jugador que junte más tarjetas se le ganó. El Catán es un juego de origen alemán, traducido en español, y que ha sido ganador de varios premios internacionales, como el juego del año en 1995 y el juego del siglo en el año 2000. En este juego, los jugadores deberán conquistar la isla de Catán. Y para lograrlo, deberán utilizar recursos naturales y diversas estrategias. El clásico juego que se originó en la India, el ajedrez. Desde hace más de 2.000 años, convoca a los mejores jugadores quienes son grandes estrategas y genios matemáticos. Adicionalmente, el ajedrez forma parte del programa educativo de la SEP, porque desarrolla el pensamiento lógico-matemático. Al jugarlo, mentalmente realizas diagramas de flujo, para tomar de decisiones de qué empieza a mover, considerando la reacción de tu oponente e incluso debes pensar y predecir varios movimientos adelante antes de mover una. El ajedrez prácticamente fortalece todas las funciones ejecutivas, menos la fluidez verbal. Gracias a que no requiere un dominio del habla, es un excelente juego para niños muy chiquitos, pero también para niños y personas que entren dentro del espectro autista, o que tengan algún trastorno de lenguaje. Este clásico juego, el Scrabble, eh, representa uno de los juegos de mesa, y es, ya por último, es el mejor juego que, me que más funciones ejecutivas trabaja. Hará que tu hijo aprenda a leer y escribir mientras se divierta. Es muy parecido a los clásicos crucigramas del teórico, pero en su versión del juego de mesa y con la diferencia de que, a excepción del Scrabble Junior, no existe una determinada palabra para un determinado espacio, sino que tienes la libertad de elegir la palabra que venga a tu mente siempre y cuando cuentes con las letras necesarias. El Scrabble fortalece tu vocabulario, tu ortografía y tu memoria para recordar las palabras. También fortalece tu creatividad para formar distintas palabras utilizando las mismas letras. Este juego mejora tus habilidades lectoescritoras, el vocabulario adicionalmente y con ello tu capacidad de comunicarte de manera más aceptiva. Es decir, utilizando la palabra adecuada para que transmitir la idea adecuada. El Scrabble cuenta con distintas versiones, dependiendo de la edad y las habilidades lectoescritoras del niño. Su versión para niños, el School Junior, está diseñada para mayores de cuatro años y cuenta con un tablero con dos caras. La primera cara es para niños que recién están comenzando a reconocer el sonido de las letras y, y empezar a formar palabras, lo que se conoce como lo que los educadores conocemos como conciencia fonológica. El tablero le da pistas al niño de la, de la palabra que corresponde en el espacio por medio de dibujos. En la segunda cara del tablero del Scrabble Junior se juega a partir de los 6 o 7 años. En este momento, el, el niño ya debe ser capaz de reconocer los sonidos de las letras y formar palabras. Y por último, la versión clásica, que puede ser jugada a partir de los 10 años. El tablero es un poco más grande y cuenta con un mayor número de piezas y reglas que son un poquito más complicadas. Ahora, si queremos sacarle el mayor provecho al Scrabble, te damos estos tips. Primero, jugar con un diccionario al lado para asegurarte de que las palabras realmente estén bien escritas y que existan. Segundo, hay que seleccionar un Scrabble adecuado para el nivel de tu escritor de tu hijo. Si, el, si a tu niño se le dificulta algunas versiones el, del, de este grado eh, que no pueda jugarlo, te recomendamos utilizar una versión anterior. Y una vez que domine y que pase puede pasar a la siguiente versión. Pero si incluso y el tercer tip, en caso de que a tu hijo se le dificulte la versión para niños menores de cuatro años, te recomendamos comenzar enseñándole el sonido de cada letra y ayudándolo a formar palabras, que es que use principalmente en su día a día. Una vez que domine esto, podrá comenzar a jugar. Ahora, ya para terminar, les vamos a dar ciertos consejos generales para jugar los juegos de mesa pero al mismo tiempo impulsar el neurodesarrollo de sus hijos. Punto número uno. Buena postura. Jamás te inclines. Apóyate en el respaldo y de esta manera tendrás un 30% más de oxigenación en tu cerebro. Al inclinarte, también incrementas el peso en el cuello, ocasionando dolores de cabeza, de respiración irregular y estrés muscular en el cuello. Segundo. Selecciona el juego de mesa adecuado a la edad e interés del niño. La recomendada de todo juego debe de venir en la esquina inferior. Y por último, tener mucha paciencia. Acompañar a un niño en su proceso de aprendizaje requiere mucha paciencia. A veces puede ser desesperante ver cómo cuenta de uno en uno los puntos del dado. Pero jamás hay que hacerlo por él. Solo ayudarle y acompañarlo en su proceso de aprendizaje. Y con los años le darás un regalo que lo acompañará por el resto de su vida. Esto fue escuela C educativa de creme x Mi nombre es Fernando Cantulo era y eh, porque los niños no lo vienen con instructivo Adiós